Yo estoy cansado ¿eh? Pero Porque ¿qué? ahora parece que solo se mueran los ucranianos Mire, los, el batallón Azov, El batallón Azov, Que son nazis Porque van con las básticas nazis Han entrado en pueblos del Donetsk y del Lugansk Matando gente Desde el 2014 ¿vale? Pero... Y eso está documentado Por lo tanto no me vengan ya con los rollos ¿eh? De que solamente están sufriendo los ucranianos Yo no estoy de acuerdo que muera la gente ¿eh? Que quede claro pero no vengamos con las comedias, vale, ¿eh? claro, porque señor, en las guerras se mueren de los dos lados. ¿eh? Y por cierto, lo vuelvo a repetir, el domingo, eh, ayer, Israel bombardeó Palestina, y se morían niños, 14 niños murieron en Palestina. Arabia Saudí bombardeó Yemen y se murieron 600 personas, ayer. Y Estados Unidos bombardeó Somalia y murieron 200 personas. ¿Le parece poco o resulta que solamente sufren los ucranianos? Vale, pero yo quería pues Los muertos claro... son muertos de todos los países. Vale, pero señor...